Mi gente, ¿cómo están? Vamos a hablar el día de hoy de las estructuras que se originan del tallo encefálico. Específicamente vamos a conocer el origen aparente de los pares craneales. Espero que puedan disfrutar de este contenido. Acá tenemos una imagen del libro de texto de Rubier, específicamente el tomo 4. Vamos a poder evidenciar acá las distintas estructuras que conforman lo que es el tallo encefálico. Tenemos acá esta estructura que corresponde a los pedúnculos cerebrales que van a pertenecer a lo que es el mesencéfalo. Tenemos esta otra estructura que se ve aquí que corresponde al puente. Y por último, esta estructura que se ve acá debajo que corresponde al bulbo raquídeo o médula oblongada. Esas son las tres estructuras que conforman el tallo encefático. Recordar, mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo o médula oblongada. Vamos a comenzar de arriba hacia abajo, viendo los pares craneales que se originan en esta. Acá podemos evidenciar entre los pedúnculos cerebrales, que son estas estructuras, hay una fosa llamada fosa interpeduncular. Acá podemos ver el origen aparente del nervio oculomotor. Recordar que el origen aparente viene siendo las fibras nerviosas que van a dar origen a ese nervio. También podemos evidenciar otro par craneal que se origina en la cara posterior, de el mesencéfalo que en esta vista no se evidencia que es el nervio troclear o patético que debería de venir por acá abrazando los pedúnculos cerebrales entendido este va a ser el cuarto par craneal si seguimos descendiendo vamos a evidenciar acá en el puente en la cara superolateral del puente lo siguiente este par craneal que se ve aquí con dos raíces la raíz sensitiva que es la más gruesa y la raíz motora que es la más delgada o más fina, eso corresponderá al nervio trigémino, que es el quinto par craneal. Bien, el quinto par craneal exclusivamente nace en la cara superolateral del puente. Entre el puente y el bulbo raquídeo vamos a evidenciar un surco denominado surco bulbo pontino. En ese surco bulbo pontino, de medial a lateral tenemos los siguientes nervios. Aquí tenemos el más medial que corresponde al nervio abducen o sexto palcraneal. Este se origina justamente por encima de las pirámides vulvares, que son estas, pirámides vulvares. También vamos a tener otro pal craneal, lateralmente al abducen que es este, que corresponde al nervio facial, o séptimo palcraneal. Lateralmente al facial vamos a encontrar otro nervio, este chiquito que se ve aquí, que es ramo también del facial, se llama el nervio intermediario. Pero me interesa este otro que se ve acá, que es más grueso, denominado nervio vestíbulo coclear. También conocido como octavo opacranear o estatoacústico acústico o auditivo. Ese es el nervio octavo craneal Después pasamos a bulbo raquídeo para evidenciar las siguientes estructuras. Tenemos acá, por delante de las olivas, que es esto. Ese abultamiento que se ve aquí corresponde a las olivas. Y ahí vamos a tener un surco llamado surco anterolateral entre las pirámides y las olivas, surco anterolateral, de ese surco anterolateral o surco preolivar tenemos el origen aparente del nervio hipogloso, nítido, detrás de las olivas vamos a tener también otro surco llamado surco retroolivar o surco posterolateral, en ese surco retroolivar o posterolateral tenemos lo siguiente, el origen aparente de los siguientes nervios, el noveno par craneal llamado glosofaríngeo. El décimo pal craneal, conocido como nervio vago. Y el onceavo pal craneal. Si ustedes se dan cuenta, vamos a ir de superior a inferior. Y a medida que van descendiendo, los pares craneales aumentan de número. Este acá dijimos que es el tercer pal craneal. El cuarto pal craneal no se ve en esa imagen. Pero va a salir por acá abrazando los pedúnculos cerebrales. Sería el cuarto pal craneal, patético o troclear. El quinto pal craneal se origina acá a nivel del de puente, y vamos a tener sexto, séptimo y octavo en el surco vulvopontino, noveno, décimo y onceavo en el surco retroolivar y el doceavo en el surco preolivar. Esos son los orígenes aparentes de esos pares craneales que ustedes tienen que tener pendiente y aprendérselo. Hasta aquí este pequeño video, solamente quise mostrarle en el libro de Rubier que podemos encontrar. Denle like a este contenido, compártanlo con sus amigos y déjenme en los comentarios qué les ha parecido. Origen aparente de los pares craneales de manera resumida. Ya saben, nos vemos en una próxima. El doctor nos estuvo con...